I'm to ¡Sento el día! ¡Pasó la última vez! Los chicos se reunieron con algunos de sus amigos del torneo de ganadores y finalmente derrotaron a esos rufianes hermanos Longhorn. Con Cobalt Saber reparado y Grey develando su nuevo vida man, Crom Raider fue fácil para la pandilla salvar el día. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Un contratiempo! ¡Es Clamo que un nuevo poder oscuro levanta su bandera. Ahora somos la Neo-Alianza de las Sombras. Neo-Guardias de las Sombras, obedezcanme. Me siento un poco asustada, pero continuemos con el programa. Me asusto fácilmente. ¡Ah! Yamato contra la canica enmascarada. Segunda parte. Qué hermosa vista. Nunca en mi vida había visto tantas estrellas fugaces. Cuando hay tantas estrellas fugaces, es lo que llamamos lluvia de meteoritos. Espero que no sea de las que mojan. Recuerdo cuando pasé por el pueblo de Saitún, una lluvia de meteoritos como esta se consideraba un presagio de mala fortuna. Me preocupa cuando usas esas palabras. A mí también. Veo la mala luna levantándose. ¡Ah! ¡Neo Alianza de las Sombras! Ah, ah, ah. ¡Gloria! ¡Mardaví! ¡Vida Fuego! ¡Eso es, chicos! ¡Vida Fuego! Yamato y Grey están entrenando por si nos topamos con más compinchas de Mardaví. ¡Golpe Impacto! Chrome. ¡Ah! ¡Golpe directo! ¡El punto de esta ronda se lo lleva a Gray! ¡Ese disparo fue genial! ¡Estuvo suave! Chrome Raider, tu blaster es casi tan bueno como Cobalt de. No es solo el vida man el que hace un gran blaster, también es el videojugador ¡Tienes razón! ¡Estoy mejorando más y más en el manejo de mi nuevo Chrome Raiden! Ah, ah, ah, ¡Espera, ah, Yamato! Ah, wow. Solo quiero echar un vistazo por fin puedo tocar a este chico malo. Oh, vaya. Estas cosas de Chrome Raven. Parece que tuviera un par de alas. ¿Para qué necesita alas un vida mana? ¡Tommy! ¡Oh, oh Tommy! Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Qué pasa? Está corriendo como si hubiese pescado gratis. ¿Quién es ese? ¡Tarito Modo este Modote! Lo último que supimos fue que ustedes dos habían decidido regresar a su pueblo natal Queríamos hacerlo, pero... En el camino vimos algo escalofriante ¿Algo escalofriante? ¿Qué era? Lo que hizo un nuevo grupo maléfico, la Neoalianza de las Sombras ¿Neoalianza? Ciudadanos, mi nombre es Ike. espero que les guste Vine aquí para cumplir los mandatos de Mardaví El gran Mardaví me ha dado una orden que debo cumplir todos los Vida Man que tienen deben ser confiscados. Abandonar esta aldea no les servirá de nada. El Gran Mar David lo controla todo. El Gran Mardaví me ha elegido como su emisario porque soy un magnífico vida jugador Fui un competidor de alto nivel en el torneo de los ganadores Lee, ¿recuerdas a este sujeto? No Y mientras hablamos, en pequeñas aldeas a través del Vida Mundo Otros como yo llevan a cabo el plan del Gran Mardaví para establecer su orden de Neo Alianza de las Sombras Así que pueden correr pero no esconderse Hermano a esto se refería Mardaví cuando dijo que llevaría terror a los corazones de todos los vidajugadores. Y astutamente usó el torneo de ganadores como herramienta para reclutar a sus secuaces ¿Ah? ¿Acaso escucho a alguien hablando? Creo que se refiere a nosotros Creo que eso significa que corramos <risa> <risa> Manera. A nadie debe prohibírsele jugar Vitaman. Si los de la Neolianza de las sombras fueran esta naranja los exprimiría hasta hacerlos pulpa ¡Ah! ¡Un refrescante! ¡Y serían parte de mi nutritivo desayuno! Entonces la única manera de detenerlo es yendo al reino de Pedro ¡Correcto! ¡Debemos hacer algo con esta cosa neosombría! ¡Pero por lo que sé, estos malvados están en casi todas partes! Eso no nos puede impedir que hagamos lo que tenemos que hacer. ¡Debemos defender al vidaman a cualquier costo! ¡Debemos combatirlos en las playas, en los campos, en las calles! ¡Jamás debemos rendirnos! ¡Sí! ¡Esperen! ¿Ah? ¡No permitiré que hagan ese viaje! ¡Pero tenemos que detenerlos! ¡Es peligroso ir tras los secuaces de Mardaví! ¡Oh! ¡Es temerario apresurarse a entrar en una batalla... ...cuando no sabemos nada sobre nuestros adversarios! Oh. Por favor, escucha lo que dice Armada Grey. Mm. ¡Escúchame, Yamato! Si me desobedeces y huyes para perseguir a esos forajidos... ¡Yo te castigaré! Pero, ma... ¡Piensas que soy débil, pero te castigaré en las playas, en los campos, en las calles! ¡Así que recuérdalo! ¿Cómo están? Durmiendo, como troncos Considerando lo que dijeron, estaba seguro de que intentarían escabullirse durante la noche Hay alguien allí Anju, ¿eres tú? Lamento despertarte ¿Qué haces aquí afuera, espiando en la oscuridad? Nada, salí a dar un paseo no mientas, supongo que lo has olvidado, siempre supe cuando no dices la verdad Me voy lejos por un tiempo, pensé en pasar primero por aquí, y despedirme de los chicos, pero cambié de opinión, no tiene sentido molestarlos ¿Te vas lejos? Sí, me voy muy muy lejos, hay algo que debo hacer Anju, vas a ir tras Mardavi tú solo, ¿no es cierto? No se lo digas a Yamato ni a los chicos. Me causaría problemas porque intentarían detenerme. ¡Anju! No quiero ponerlos en peligro. No les digas. No lo haré. No lo olvidaré. Adiós. ¡Oh, Anju! Ten cuidado. ¿Ah? ¡Oh! ¿Todos tienen sus cosas? Vamos, tropa. Vamos. Bien. Por favor, perdóname por dejarte. Terry, ¿qué sucede con Grey? No lo ves. Le preocupa estar separado de su hermana nuevamente. Oh, cielos. Yamato está igual. Apuesto que Yamato está pensando en cómo reaccionará a su madre acerca de su partida Mamá dijo que me castigaría si me iba Ella entenderá, tengo que hacer lo correcto Y eso significa detener a esos dementes de la neolianza de las sombras Solo espero que mamá no se moleste demasiado ¡Hola, Yamato! Ah, oh, oh, ¡Hola, halcón! ¿Quién es ese sujeto? Su nombre es Halcón. Es uno de los más talentosos pintores de todo el mundo. Pero Halcón es un poco diferente. No le gusta la luz del sol, así que solo pinta de noche. ¡Oh, Halcón! Me preguntaba si podría pedirte que me hicieras un favor realmente grande. Sería grandioso si no le dices a mi mamá que nos viste aquí esta noche. De acuerdo, pero a cambio tienes que hacer algo por mí. ¿ah? ¿Ah? Quiero que regresen a esta aldea después de que hayan finalizado su viaje. ¿Prometen hacerlo? Te prometo que todos lo haremos. Uh -huh. Uh -huh. Oh, oh. Me alegra haber visto a Halcón. Fue agradable ver un rostro amigable en nuestro viaje. Eso se siente mucho mejor que escaparse. Claro, y tenemos que cumplir la promesa que le hicimos. Debemos regresar. Pero por ahora tengo hambre y sed de aventura. Tengo tanta sed. Creo que debimos empacar comida. Agua, no trajimos agua. Yo he estado en el desierto. Sabré un caballo sin nombre, pero esto es peor. Estamos perdidos. ¿Por qué no pensamos en pedirle a Wen y a Lee la dirección de su aldea cuando los vimos? Bien, parece que tenías razón en desconfiar. Se escaparon. Me temo que tienes razón, un poquito de peligro no desanima a un joven corazón ansioso de aventura. ¿Qué opinas, Armada? ¿Qué harían otros padres en un momento como este? ¿Sentarse y esperar que regresen? Pues yo no ¡Ah! esperaré. Oh, no puedo esperar, tengo que ir. Tengo que ir tras ellos y estar con mi hermano. ¡Pero Liena! Ni siquiera sabemos a dónde fueron. No importa, yo lo encontraré. Grace lo único que me queda en el mundo es mi familia. No puedo volver a perderlo. Oh, tienes razón. Liena, entiendo cómo te sientes. Las familias deben estar siempre juntas. Gracias, Mei. ¿Entonces estás de acuerdo? Bueno, no exactamente. Oh. Probablemente no debas ir. ¡Todos deberíamos ir juntos a esta aventura! ¿Oh? Y para el viaje necesitamos bocadillos. ¡Oh, sí! <risas> Vida man! Ay, bueno, es hora de almorzar. ¿De qué hablas, muchacho? No hay comida. Oh, eso es gracioso viniendo de un lenguado parlante. Ah, oh, oh, Yamato piensa que te ríes el almuerzo. Yamato, tienes que calmarte. Lo siento, chicos. Supongo que este calor y el hambre finalmente me están haciendo efecto. Ah. Ahí está otra vez. Veo gente pescado. Espera un segundo. Yo también veo gente pescado. ¿La ves? Oye, esto es real. No me unía a Yamato en la tierra de los locos. Eh, está bien. Yo veo a un niño pez también. Y no quiere que lo pesquen. <risa> Esa no era una deliciosa cabeza de pescado después de todo, solo era una máscara. Oye, muchacho, hoy no es el día de brujas. ¿Crees que me gusta usar esta tonta máscara? Tenemos que usarlas. Ike lo no. Ya era bastante malo cuando prohibió a los Vidaman y se llevó todos nuestros Blaster. Pero Ike dice que todos debemos usar estas máscaras de goma que apestan cuando hace mucho calor. ¿Por qué la gente de tu aldea no se revela ante Ike y la neo-alianza de las sombras? Algunos de los vida jugadores más valientes lo intentaron. Retaron a Ike a vida batallar. ¡Ahora, finito! Oh, ¡Oh, no, me venciste! Tu espíritu es mío ahora para dárselo a mi amo. ¡Amar David! <risa> <risa> <risa> Está muy bien que me desafieras en nombre de tu gente. ¿Pero eras lo bastante bueno? No, eras blando como enchilada mojada Pero los vida jugadores de buen corazón como tú son importantes para la nueva alianza de las sombras De ahí obtenemos nuestra energía ¡Se terminó el tiempo de comer! ¿Qué? Dime, señor Gran Bocota ¿Deseas retar al poderoso Ike? Sí, y cuando gane les devolverá sus esencias robadas a cada vida jugador ¡Eso es lo que harás! Pero eso no es todo. También vas a terminar con las reglas que prohíben las vida batallas. Y otra cosa, no obligarás a las personas a usar todo el tiempo tontas máscaras bajo este calor. Si tú ganas, sí. Pero si yo gano, te congelaré como piedra y tomaré tu energía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es un trato. Jugaremos ataque final. Quien derribe la mayor cantidad de pines con un solo lanzamiento será el ganador. Hay un total de 100 pines. ¿Sabes? Soy el vida campeón. Conozco las reglas. Una vez derribé cien pesados fines de plomo de un solo disparo. ¿Pines de plomo? Cielos, eso debió ser muy fácil. ¿Fácil, eh? Ah. Estos fines están hechos de un metal especial de las minas de aquí, del reino de Pedro. Este metal se llama Pedronium y es 100 veces más pesado que el plomo. ¡Imposible! Primero haré un disparo de práctica. Parece repetido. Ya vi este juego antes. ¡Ole! ¡Ah! ¡Una anotación perfecta! Ah, ser perfecto es lo que soy. Bueno, ahora es mi turno de mostrarte. Hmm. ¡Observe y sorpréndete! ¿Preparado? ¿Listo? a fuego! Tuviste suerte de que fuera una práctica. Pero cuando estemos compitiendo, estoy seguro de que el resultado será el mismo señor torpe. ¡Ah! Yo tenía razón, lo conozco. ¿A qué te refieres? Su verdadero nombre es Castillo. Él y Yamato vida batallaron en las primeras rondas del torneo de ganadores. ¿Castillo? Todos lo recuerdan, ¿verdad? Es el hombre enmascarado que Yamato apenas pudo vencer en las preliminares. Terry lo descubrió. Castillo es su verdadera identidad. Castillo era un héroe, el orgullo de Luchatún. De hecho, era respetado por todo el reino de Pedro. Luego cayeron las estrellas y Castillo se quitó su máscara de luchador e insistió en ser llamado Ike. Sí, pero ¿para qué usaba Castillo esa máscara en primer lugar? Bueno, puede que ahora no lo parezca, pero originalmente Castillo era un chico extremadamente tímido. Usaba esa máscara para que nadie pudiera ver su cara. Ya no necesito más práctica. Oye, Castillo, ¿no recuerdas el torneo de ganadores, verdad? ¡Ay! Dijiste, oye, Castillo. Entonces, eso significa que eres el hombre tras la máscara. ¡Oh no, me estoy sonrojando! Ese nombre es tan vergonzoso, no me lo vuelvas a mencionar. ¡Vida Fuego! Yo soy Ay. ¿Ah? ¿Ah? Me avergüenzo de aquella vez que no logré una puntuación perfecta. ¡Ah! ¡No pierdas, Yamato! ¡Vamos, muchacho! ¡Contamos contigo! ¡Derríbalos, Yamato! Esto no será tan difícil. Solo tengo que derribar todos esos pines de batalla. De un solo lanzamiento. ¡Vamos a arder! ¡Cobalt Saber! ¡Explosión de poder Cobalt! El juego ha terminado. No tan rápido. ¿Qué? ¿Pero qué? Se derriten. El calor de la explosión de poder Cobalt está derritiendo los pines de Pedronium. ¡Oh! ¡Esto no puede ser! Ahora estamos empatados. Solo un poco más. Una puntuación perfecta. Pepe, -pe pero yo. No puedo perder nunca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Dios mío, ¿qué fue lo que hice? De regreso a la normalidad. ¡Eso está mucho mejor! ¡Me siento desnudo sin mi máscara! ¿Sabes? Ahora que ese tercer ojo se ha ido y volviste a ser quien eras, deberías pensar en dejar la máscara. ¡Tonterías! ¡Preferiría morir que dejar ver mi rostro! ¡Castillo, de veras que eres tímido! Mardaddy usó ese tercer ojo para cambiar su personalidad y convertirlo en su esbirro. Y en vez de cubrir su propia cara, hizo que los aldeanos se cubrieran las suyas con esas extrañas máscaras que apestan cuando hace calor. ¿Qué tienes ahí? Una lista de jugadores que calificaron en el torneo. Armada también tiene una copia de ese libro, la lista de videojugadores. Creo que quizás Mardaví me seleccionó porque fui un videojugador del torneo. ¿Significará qué? Ya entiendo. Si usamos esta lista, sabríamos cuáles jugadores están bajo el control de Mardaví. Es correcto. ¡Vaya, Castillo! ¡Muchas gracias! No, queremos agradecerte a ti, Yamato. Ahora no tenemos que usar más estas apestosas máscaras de pescado. ¡Vamos, <risa> arigado, señor Yamato! La gente de aquí me adora. Supongo que soy asombroso. Se siente muy bien ayudar a las personas. Gracias por este libro, Castillo, y diviértete con tu vida, man. Nuestro grupo continúa su viaje con el libro de jugadores del Torneo de Ganadores. ¿Pero los llevará ese libro hacia otros malvados de la Neo-Alianza? ¡Lo sabremos la próxima vez. vez! ¡Esperen, gatitos! El programa aún no termina. ¡Hay una escena más! ¡¿Qué dices?! He remodelado el autobús que nos ganamos en el Torneo de Ganadores para que sea un café móvil. ¡Lo llamo el Café Móvil Catuno! Podemos usarlo para seguir a Grey, a Yamato y al resto de la pandilla. ¡Es correcto! Pero tenemos que viajar de incógnito para que ellos no nos vean. ¿En un vehículo gato gigante? ¡Ah! Podemos hacerlo. Manejaré lentamente. Si no nos ven, seguro no pasará nada. Muy bien pensado. Ese llamado es afortunado de tener una madre tan comprensiva como tú. Ah... Oh. sí. ¡Crees que soy débil, pero te castigaré en las playas, en los campos, en las calles! ¡Así que recuérdalo! Quiero tanto a Yamato. Extraño a mi hijo. Espero que lo sepa aunque ocasionalmente le grite No tienen que preocuparse por ellos ¿Ah? ¡Tarán! Huh. No teman, mi hermano y yo los apoyaremos desde la oscuridad de las sombras No la neo de las sombras, me refiero donde no nos puedan ver Oh, apreciamos su apoyo <risa> Nadie adivinará mi identidad secreta con este traje de héroe ¿Saben qué? Siempre quise tener una identidad secreta Gwen, escucha, tienes que calmarte, es solo una máscara y una capa ¡Es hora de ponerse a rodar! ¿Ah? ¡Cienos! Este motor ronronea. ¡Adiós, café de May! ¡No olviden escribir! ¡No olviden regresar muy pronto! Y así comienza el viaje. ¿Qué aventuras le esperan a nuestros dos grupos de héroes? Ya saben qué hacer si quieren saberlo. ¡Tienen que ver el próximo episodio! O ni vos, 大丈夫